Bienvenidos a su zapatería, el Borseguí, la más antigua de América Latina. Y para ustedes, estimados amigos, en este verano 2023, el Borseguí ha hecho una buena selección de mocasines totalmente veraniegos, totalmente adecuados para vestirse con ropa de lino, con ropa de algodón, chinos, camisas de lino, camisas cortas, playeras. Y son una buena opción en lugar de los tenis, si quiere usted, tener un aspecto un poquito más formal que con el tenis miren por lo pronto tenemos todos vienen en pieles de alta calidad pieles transpirables pieles impermeables incluso tiene ambas cualidades transpirables e impermeables suelas completamente antiderrape válvulas anti impacto en el talón las pieles son suaves mórbidas con sus fuelles para darle comodidad a flexionar tenemos esta versión en azul marino y tenemos esta otra en un penny loafer clásico pero con la suela blanca para dar un aspecto mucho más veraniego obviamente también es una suela antiderrape con su válvula impacto en el talón y la piel igual transpirable e impermeable puede usted, puede usted tener la confianza completa el queso le va a dar a usted un buen confort y una excelente imagen para este verano. Son dos aportaciones de la zapatería del borsellí, su zapatería del Borsellí para el estilo que usted busca tener todo el tiempo.